fíjense que vamos a hablar ahora del séptimo arte y del arte que tenemos en la región, ¿eh? sobre todo en la comarca del Guadalentín, porque vamos a presentar un largometraje, se llama Emilia y hoy tenemos aquí pues, a dos de los productores. Muy buenas noches, buenas noches. Juan y Pedro, que además eh, se parecen un poco, <risa> ¿no? ¿Os parecéis? Sí, ya, ya no podemos hacer bromas como hace años, que sí que nos parecíamos muchísimo. Ya sí. estamos tomando cada uno un estilo, parece. Sí, sí si no, tenéis raíces. Igual soy familia. Sí, Igual. Sí. De hecho, la empresa, el nombre de la empresa es Twin Freaks Studio. Claro, Twin es gemelos en inglés. Para quien sí. no lo sepa, no, no tiene un alto nivel de inglés, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, venimos a presentar a Emilia, a contarnos eh, de qué va. Pues Emilia eh, lo que cuenta es el intento de entrada en la RAE, en la RAE Academia Española, de Emilia Pardo Bazán, la escritora que murió hace unos 100 años. Eh, y a partir de esa, de esa historia que está basada en un monólogo previo eh, se articula un, un, su historia real ¿vale? de, toda, de toda su vida en clave documental o sea, tenemos una parte de ficción y otra parte documental que se va mezclando con la ficción vale. o sea, es un, una estructura un pelín novedosa <risa> <risa> Mucho bueno, spoiler, ¿no? a lo mejor <risa> Bueno, pues vamos a hacer más todavía porque vamos a ver el tráiler ahora continuamos con la entrevista Me están?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 La verdad que el tráiler te deja con las ganas de verlo, ¿no? Sí, es corto, pero, pero cargado de información. <risa> bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero Emilia Pardo Bazán fue, eh, aparte de escritora, novelista, periodista, también fue muy influyente, ¿no? sobre uh -huh. todo defensora del derecho de la mujer. ¿Qué es lo que pretendéis con este documental? Sí, a ver, eh, Emilia, eh, aparte de lo que has comentado, eh, tenía bastante dinero y, y por eso podía también eh, luchar por esto, ¿no? ...porque tenía dinero y tenía cierto poder... ...pero aún así había muchas mujeres con dinero... ...en esa época que no hacían nada ¿no?... ...ella luchaba un poco... En, ...contra este, este patriarcado ¿no?... Y, ...y se enfrentó a mucha gente en esa época... ...incluida la RAE que es lo que comentaba antes... ...pues nuestro propósito es eso... ...es contar la historia de, un, de una escritora... ...muy importante en su época... ...que debería serlo ahora... ...porque escribió un libro muy, muy importante... ...muy novedoso en la época... Eh, ...pero que casi nadie conoce... Aparte es curioso porque era eh, feminista, pero de derechas era católica. Entonces, eso, eh, yo creo que ha tenido el problema este de que no sabían si los de derechas la podían defender porque era feminista y los de izquierda porque era católica. Es un claro. personaje muy curioso y por eso creemos que, que tiene un potencial muy, muy importante. Sí, uh -huh. además aprovechamos que realizamos en, en 2020 el documental El siglo de Galdós. Sí y ya parecía un paso natural eh, embarcarnos en, en explorar esta figura. Sí, uh -huh. porque Galdós, para que no lo sepa, fue amante de Emilia, o sea, entonces, ah, en el documental de Galdós sale Emilia, de hecho es la misma actriz, uh -huh. y, y entonces lo enlazamos, o sea, el director eh, se le ocurrió la idea de hacer... De hacer... Estamos haciendo una saga como Qué la de Marvel, sí. un universo expandido Totalmente. decimonónico. <risa> Totalmente. ¿Qué destacaríais de él? ¿Del documental? ¿Sí? Pues eh, quizá la estructura que he comentado antes es eh, muy original, la actriz está tremenda, Pilar Gómez, de hecho, el monólogo en el que se basa, ella, por pues, el mismo personaje y por el monólogo, eh, obtuvo un premio Max, por lo tanto ya se veía que el, proye que el proyecto era potente. Y el, y el monólogo es prácticamente igual, pero con el tratamiento cinematográfico, que es lo que ha hecho sí. el director. Uh -huh. Y por la parte que nos toca también, que eh, a nivel regional... Es una coproducción al, en Madrid, pero que eh, tenemos una participación en Murcia con nuestra productora. Hay partes rodadas aquí, aparte de que nosotros asumimos toda la postproducción del largometraje. Bueno, la, o sea, el montaje luego hemos subcontratado sí. diferentes claro. departamentos. Eh, sí, sí. La música es una murciana, Alicia Morote retoque de color Sonia Bellán, pues eso, tenemos edición de sonido y la orquesta sinfónica ha grabado la, la banda sonora, sí. o sea, estamos muy, muy contentos. Sí, pero aparte, porque tiene sus raíces de murciano, pero también habéis, eh, os habéis basado en más lugares, ¿no? Y también habéis hecho muchísimas entrevistas para este documental. Sí, sí, sí. Eh, había que completarlo, o sea, necesitábamos diferentes opiniones y el documental cuenta con con diferentes pues, escritoras, eh, feministas, eh, o, sea, eh, o sea, gente que estudia el feminismo. Sí. Y entonces pues, se completa una visión muy global del personaje. ¿Habéis contabilizado las entrevistas? Creo que eran unas nueve. Una uh -huh. nueve. Venimos de, hicimos un documental en 2012, Murcia Supersónica, que ¿cuántas entrevistas tenía? Ciento, <risas> ciento y pico, sí. ¿Y cuánto tardasteis en hacerlo? ¿Tres años, o así? Sí. Tres años. ¿Tres años? Sí, sí. ¿Y este de Emilia? Este nada, este ha sido de marzo a ahora. Qué Justo, tiempo, De hecho, ¿no? esta, eh, ayer mismo llevé ya el DCP, que es el formato para sí. cine, lo llevé al cine. Uh -huh. O sea que todo con mucho tiempo. Sí. <risa> Oye, no sé si nos podéis contar alguna anécdota. Pues, eh, bueno, lo que comentábamos de que es una coproducción Madrid-Murcia, porque Emilia viajó a Murcia en su época ¿Sí? y descubrió un poco gastronomía aquí los y la cultura, los salcillos. Uh -huh. Entonces, por pues eso, se rodó en Madrid, en Galicia y demás, porque era gallega, y había parte en Murcia. Pues cuando fueron a, a rodar aquí, eh, el o sea, dos días de antes, eh, jugando al fútbol, me, me rompí el menisco, y, eh, bueno, los ligamentos y demás, y, y no pude estar en el rodaje, tuvimos que subcontratar... Y luego ya pues sí podía montar con la rodilla y operándome y tal, podía montar en casa, pero... Madre mía, pero bueno, ¿tuviste buen sustituto por lo menos? Sí, sí, sí, estábamos bien cubiertos. <risa> bueno, eh, Pedro, tú también nos contabas alguna anécdota, ¿no? Sí. ¿Fuera de cámaras? Sí, fuera de, eh, no tocando el tema del documental, sí. pero nosotros tenemos una trayectoria, parece mentira, pero lo pensaba, tenemos como 21 años de experiencia si contamos los primeros cortos que hacíamos de plastilina claro. y demás. Y entre otras cosas lo que hemos hecho nosotros para ir ganando experiencia e ir adentrándonos en rodajes uh -huh. ha sido siempre cubrir cualquier puesto que necesitara cualquier película que venía aquí a Murcia. Hemos estado de auxiliares de producción, de figurantes, de dobles de luces y a mí se me dio el caso, yo, nosotros nos presentábamos a cualquier casting, Juego de Tronos nos presentábamos. Y, en, y cuando se dio uno en Águilas, The Promis, que ¿Sí? es una película de Sally Christian Bale, eh, Oscar Isaac, me cogieron y me dijeron que me dejara la barba hasta el rodaje, fueron tres meses o algo así, tenía una barba así. Pero a la vez hice un casting para otra peli, me vieron muy parecido al protagonista y me probaron el nivel de inglés. Pasé el corte y me convertí en doble de luces de esa otra peli, que era sobre la guerra de Irak, en Fuente Álamo. Sí. Pues mmm, me, me cogen para esa también. Resulta que los rodajes van seguidos, es decir, termino de Promise con la barba haciendo de armenio, haciendo de, iba con, un, con una pala sí. y tal, termino por la noche y al día siguiente entraba a hacer de militar. Madre mía. Entonces, bueno, termina a las 3 de la mañana, con esa barba me tuve que afeitar, tal, cortarme el pelo y al día siguiente era un militar. Hombre, seguro que una misma persona que te haya visto un día y al día siguiente mmm, diría... De repente tengo poderes, veo yeah. a gente... Sí, puede ser un poco como vernos ahora. Sí, sí, igual, es un doble. Sí, sí. Bueno, eh, decíais lo de 21 años de trayectoria porque, para quien no lo sepa, ellos empezaron con 12 años. Uh -huh, Pero, sí. ¿cómo se empieza con 12 años, por Dios? Pues, a ver, podríamos decir que nuestro trabajo es prácticamente como un juego. Eh. Decir, al final, sí. experimentas y tal, pues era un juego para nosotros. Hacíamos animaciones con plastilina y demás. Claro. Eh, y con una cámara, entonces íbamos probando y tal, y, y al final se pues, ha convertido en un, en un trabajo. En nuestro trabajo, sí. sí, tenemos la suerte de vivir de esto, más aplicada a la publicidad en su mayor parte, sí. pero sí, nosotros empezamos más con el dibujo, se nos, de alguna manera se nos favoreció que siguiéramos aprendiendo eso, la gente nos no dieron premios en el colegio, sí. y cuando seguramente viendo algún making of de alguna peli vimos cómo se hacía el Stone motion, pues lo empezamos a probar y hacíamos cortos mudos en plastilina. Luego empezamos a aliar nuestro, a nuestros compañeros de clase para ser actores. Y yo mismo también. Yo mismo hacía, hacía varios, varios papeles. Madre mía, no habéis parado, ¿eh? No, no. no. Luego en, llegó la carrera, seguimos trabajando, de hecho clientes que tenemos ahora y alguno que favoreció que creáramos la empresa eran sí. de la carrera, porque Muy trabajábamos bien. durante la carrera para pagarnos la carrera, Claro. Eh, dábamos clases de inglés, dábamos clases a, a, a niños de primaria, claro. éramos camareros también. <risa> y, por eso, y no salimos mucho en la carrera, algo había que sacrificar. Bueno, oye, aprovechasteis <risa> bien, ¿no? Por lo que sí, veo. sí, sí. Bueno, eh, estábamos viendo antes, bueno, hemos visto el trailer, estamos viendo también imágenes de, del documental de Emilia, haciendo autocrítica, a mí es que esta pregunta me encanta, no pongáis serios porque voy a preguntar, ¿qué nota le dais al documental siendo objetivos? Uf, objetivo objetivo no, no existe tal Cuidado cosa. Cuidado que te está, te está viendo Butini, seguro. El director. Eh, a ver, lo veo mejor que, que El siglo de Galdós, que fue el, sí. el documental anterior, porque es un documental mucho más centrado. Claro. Voy a decir un... Un 8, ¿Vale? por no subir mucho ni bajar mucho, porque bien. queda bien. Lo ves buena nota, <ríe> Pedro, ¿tú? Sí, de hecho yo le di un 8 también, un ocho. por algo somos hermanos. Es ¿no? que se puede decir que coincidís hasta en la nota. <ríe> sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, eh, ¿qué vamos a poder ver en este documental a nivel de imagen? No sé si imágenes de archivo de la propia Emilia. Sí, eh, de hecho, hay solo bueno hay que sepamos, solo hay un, una grabación de ella y la compramos para el documental de la Filmoteca de Madrid. Uh -huh. Y, y bueno, muchísimas fotografías, digitalizaciones eh, y luego recreación de ficción y grabación en escenarios reales en la actualidad. O sea, grabamos en, en pro propiedades suyas y demás. Sí. Entonces, es una mezcla muy curiosa. Y también hemos hecho una cosa interesante que A es utilizar, utilizar la inteligencia artificial para mejorar la calidad de algunas fotografías. Que eso ¿Ah, sí? en el siglo de Galdós, en, en el anterior documental, ...yo no conocía que existiera... ...probablemente existía ya la, la capacidad... Y, ...y se nota la mejoría ¿eh? uh -huh. en ese sentido. Oye, imagino que claro... ...para hacer un, un documental... ...lo estamos viendo en pantalla... ...ahí lo tenéis... ...tenéis que estar muy bien documentados... ...pero os ha sorprendido algo... Eh, ...pues eso, visitando lugares donde estaba ella... Donde sí, estaba ella? en este sentido, a ver... ...como nosotros somos la productora... ...más encargada de la postproducción... ...no hemos estado tanto en ese, en ese aspecto, ¿vale? Eh, yo he descubierto al personaje... Eh, aquí, haciendo el documental, ya me pasó con Galdós, que, que, que no conocía mucho lo básico y eh, sabía que era después de Cervantes el más importante, ciertas cosas de su vida y tal, pero lo fui descubriendo y aquí igual, conocía lo que había aprendido de Galdós, claro. porque ya aparecía el personaje y fui descubriéndola conforme pasaba el tiempo y al final te vuelves un, un experto prácticamente. Claro. Eh, uh -huh. Así que, claro, vamos, y por eso recomiendo tanto que, que la gente vaya a ver el docu largometraje porque, porque es un personaje interesantísimo. Imagino que lo podrá ver todo tipo de público, ¿no? Sí. ¿O hay gente que puede interesarle más que a otra? Eh, a ver, está es apto para todos los públicos uh -huh. según el ICA, el Instituto de Cine, uh -huh. y aparte nos han dado como un calificativo especial por el fomento de la igualdad de género porque el documental trata bastante el tema y es una cosa muy rara, ¿eh? la verdad uh -huh. es que estamos muy contentos con eso. A ver, no es, para, eh, es, para, o sea, es, es no para, es un documental para todos los públicos, ¿Eh? pero claro, si van niños de 5 años, es un documental con mucha carga informativa claro. y, y pueden probablemente tener la generación TikTok tampoco <risa> se entusiasma <risa> con el documental. Pero bueno, ¿creéis que la sociedad actual puede aprender de valores que pues con los que decía Emilia hace sí. tantos años que al final ha pasado mm. muchísimo tiempo más que a lo mejor los valores en sí, la lucha la, la lucha? capacidad de lucha ¿no? de aparte es muy interesante porque ves al personaje de Emilia en esa época mm. y a veces piensas que es, está más avanzada que nuestros abuelos sí y, y eso y vivió hace cien, más de 100 claro. años Entonces... esa impresión me da a mí, que mm. es una persona muy adelantada, como si estuviera viviendo ahora yo mm. creo que no se asustaría no, no, no. No, que va ahí. o a lo mejor sí <risa> Aparte tenía, sí, algunos pasos que estamos dando sí. en una dirección sí, <risa> cuesta abajo. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Cuándo podemos verla? Pues mañana, mañana en Cines mañana Almenara. Mañana viernes, 11 sí, de noviembre. Exacto, sí, en Cines Almenara a vale. las 7 y media. Estaremos allí presentando el documental para todos los que quieran venir ahí nos uh -huh. podrá preguntarnos eso, lo que sí. considere. Uh -huh. Y tenemos la suerte además de que ha, ha cortado la liga justo <risa> <risa> ya pueden venir al cine, no hay fútbol. <risa> Oye, ¿el cine? la gente tendría que ir más al cine. Sí, sí, se está perdiendo se la costumbre. Se está perdiendo, ¿verdad? Uh -huh. La pandemia creo que ha tenido bastante que sí. ver. No ha sido uh -huh. el causante principal, uh -huh. pero ya la tendencia era descendente y eso nos sí. ha hecho a todos acostumbrarnos a a ver cosas en casa, con sí, las claro. plataformas digitales. Pero desde luego la experiencia cambia totalmente. No es lo totalmente. mismo salir a una sala, molestarte en salir, en ir a ver una peli y no poder utilizar el móvil, aunque haya gente que, que lo utiliza. Claro. Y, y el... luego la experiencia de ir con gente, comentarla después, no tiene nada que ver. No, eh, no tiene nada en que ver. Casa. Y es que mucha gente joven, o sea, a mí me pasa algo... Porque digo, me da la sensación de que los jóvenes cada vez van menos al cine y a lo mejor están menos interesados en la cultura, pero luego cuando hablas con los propios jóvenes es todo lo contrario, pero no sé por qué se tiene esa sensación. Hoy en día igual podríamos decir que va más gente joven que más gente mayor, aunque no lo parezca. ¿No tenéis vosotros esa impresión? Sí, pero sobre todo yo creo que van a haber productos de Marvel, DC, sí, claro. o sea, Super NES. Cine, más un... cine-evento que... Sí. ¿Y cómo hacéis vosotros para mm, captar ese público joven con este tipo de documental? Pues venir a programas como este. <risa> <risa> estamos hombre. aprendiendo todavía. Sí. No, hombre, pero imagino que también tenéis futuros proyectos, ¿no? Sí, sí. Que ¿Que tenemos para 20 2023 proyectos muy interesantes. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, estamos en Murcia, cuesta levantarlo, estamos luchando, claro. no podemos decir nada así de ninguno sí. en particular. Lo he intentado. Sí, hay que decir ¿eh? que sí, nosotros vivimos principalmente de la publicidad y hacemos sí. publicidad creativa uh -huh. y nuestra pasión y por lo que entramos a estudiar esto y después a montarnos la empresa siempre ha sido el cine claro. y el lenguaje cinematográfico claro. y nos sentimos muy cómodos en él, pero es muy complicado levantar un proyecto por levantarlo como Dios manda, porque hay mucha gente que rueda de gratis, se encierra en un fin de semana, rueda en una peli, perfecto. Claro pero no es como lo hemos hecho nosotros. Que... No, de hecho, este documental, por ejemplo, tiene ayuda de la Comunidad de Murcia, hay empresas privadas, Televisión de Madrid... O sea, vale. es, un, es un proyecto muy bien armado para, para y so, que quede, y quede profesional. Como que el culmen de todo eso es que estemos candidatos a los Goya. Tenemos, claro. el, en este caso, 12 candidaturas a los Goya, que es el paso previo a la nominación. A Qué partir bien. de esas candidaturas nos votan, se supone, los académicos. ¿no? Uh -huh. Pues eso solo se puede conseguir cuando una producción está hecha como Dios manda. ¿no? ¿Tenéis fe? ¿En el cine o en nuestra... No, no, <risa> en la nominación, en la... Ah, no, no, eso es... Ahora mismo... Imp... No? no, pero hay que hay, hay <risa> hablar con propiedades, sí, en este caso. Sí. Eh... Eh, esto va un poco por lobbies, sí. por comunidades autónomas se y o sea, Una peli de Galicia a veces se juntan los gallegos, sí. eh, tiran de amigos, de contactos. Y Hacen tal, proyecciones y se, allí, ¿no? Aparte de que la peli sea, obviamente sea muy buena, ¿no? Claro. En nuestro caso estamos en Murcia, no nos conoce nadie y las pelis no son nivel, eh, pongamos, sí. Sorogoyen, etc. Mm -hmm. No podemos ganar un Goya todavía porque no tenemos los presupuestos suficientes ni, ni el proyecto. La maquinaria cierto, no está. Es muy, es muy claro. complicado, ¿eh? no solo es dinero, sino también es que claro. el proyecto sea muy bueno. Pero bueno, estáis en el camino. Estamos en, ello, estáis sí, en el camino. Dando pasitos, sí. Antes de terminar la entrevista, y yo que soy muy cotilla, lo mejor y lo peor de trabajar entre hermanos. Pues Uf. lo mejor, que no hace falta hablar muchas cosas. Sí. sí porque ya lo hemos hablado desde que estábamos en mm. primaria, Sí. y lo peor, no sé, ahora, es que, eh, sí, sí. Lo que, es que como nos hemos dividido un poco la empresa, yo estoy más un poco en cargo de la ficción documental y él más de la publicidad, al final es poner de acuerdo y hablar de... Mm. Es Correcto, que es, es muy positivo todo, porque incluso somos, trabajamos en la misma empresa, tenemos, claro. por ejemplo, tenemos actividades familiares, pues no le afecta negativamente al otro, tenemos claro. que ir los dos, <risa> claro. Claro. entonces nos organizamos <risa> e igualmente nos vamos... Es parte de la producción para nosotros. Pues vamos, oye, vamos. qué suerte. Sí. Eh, enhorabuena eh, por el documental. Muchas gracias. Yo lo voy a ver. Voy a ir olé. a verlo porque a mí me deja dejado intrigadísima el tráiler. Y olé, espero olé. que toda la gente que nos esté viendo también. Muy bien, pasamos lista. Y también espero que, oye, a lo mejor hoy en día, ¿no? Pero ¿quién no te dice si en unos años venís aquí a decirme, oye, que, que nos han nominado para un Goya? A ver, bueno, nos, que hay que decir que vinimos cuando empezamos la empresa, hace sí. siete años. ¿Ves? Sí, ¿Y guay. aquí seguís? Sí, aquí sí. seguimos, sí, sí. <ríe> Eso es lo importante. Bueno, Pedro Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.